¿Por qué Google es tu buscador predeterminado y por qué está donde está? Es la década de los 90 y surgen muchos sitios web. Necesitamos una forma de encontrarlos, así que aparecen directorios web con enlaces organizados en categorías y subcategorías. Después aparecen los buscadores web. Un usuario escribía una palabra como manzana en un buscador de ese entonces y mostraban los sitios web que contenían esa palabra dándole importancia a la frecuencia con la que aparecía. Y si tenías un negocio de manzanas, repetías el texto manzana para aparecer primero en las búsquedas, por lo que no otorgaba necesariamente resultados muy buenos o relevantes. Pero es hasta 1998 cuando Google apareció con una idea innovadora. En lugar de usar palabras, Google usó enlaces de referencia para ordenar los resultados. Así, si 100 enlaces apuntan a manzanas.com, 120 manzanasworld.com y 30 manzanasblog.com, entonces manzanasworld.com aparecerá primero. Este es el algoritmo PageRank. Los resultados eran mucho mejores y Google se volvió popular por su eficacia para encontrar cosas. La misión de Google se estableció como organizar toda la información del mundo y volverla accesible. Pero, ¿qué viene después? Desde que tengo memoria escuché la idea de un buscador más inteligente, capaz de entender preguntas más complejas, tal vez con herramientas separadas, o en una herramienta integrada, o capaz de interactuar con su entorno, o capaz de entender al usuario basado en lo que sabe. ¿Cómo imaginas tú la siguiente versión de Google?